Hola amigos, eh, hoy hemos decidido que vamos a hacer un vídeo serio Muy muy muy muy muy muy serio Porque nada solo queremos deciros Que hemos llegado ya al 50% de 51. al 51% de nuestro objetivo Y estamos muy muy muy contentos Como podéis observar Y queríamos decir que Solamente es la mitad de nuestro camino y que tenemos que seguir trabajando día a día para conseguir llegar a, a la meta porque si no llegamos a la meta todo este esfuerzo nos sirve para una puta mierda. Y nada, que seguimos trabajando y que muchas gracias a todos los que nos habéis llegado a llegar a este 51%. Nos vemos. Únete. No, pues si me vas a hacer 3, 2, 1. No. Como se ha tirado, puta. Bueno, vale. yeah.